Los futbolistas son unos cabrones hijos de la gran puta. Hola, buenos días. Mira, yo voy a hablar del fútbol. Los futbolistas son unos cabrones hijos de la gran puta que ganan una millonada de dinero y la gente pobre muriéndose de hambre. No hay trabajo. No hay dinero para nada. Entre los políticos y los futbolistas se están acabando este país. ¿Cómo puede ser que un futbolista le paguen 100 millones de euros y la gente muriéndose de hambre y dándose de cuenta de la miseria que hay y ganando estos cabrones tanto dinero? Es que para mí es imposible, no puedo creérmelo, que esta gente se lleve las mejores mujeres, las modelos, las mujeres más bellas porque tienen dinero, porque son guapos, ricos. Y el cabrón de Cristiano Ronaldo ahora mismo está ganando 5.000 euros cada día, fuera de publicidad. Imagínate eso, yo que me gano 30 euros cada día, me estoy muy tranquilo, tengo una mujer tranquila, muy sencilla. Pero estos cabrones van de muy chulos por la vida, ganando tanto dinero que da asco verlos. Esa es mi opinión acerca de los futbolistas, esa es.